para el proceso del 16 de agosto del nuevo gobierno. En San Francisco de Macorís en las últimas semanas se trabaja precisamente en la conformación de varias eh, comisiones de transición. ¿Cómo va el proceso hasta este tiempo? Pues como todos saben, ya que entramos en, en la etapa justamente de transición, pues se ha creado un protocolo eh, para cada provincia y nosotros como presidente provincial y el diputado Nido Cava como coordinador de la campaña de Luis Abinader, pues somos los responsables de conformar esas comisiones en la, los diferentes municipios y distritos municipales. Eh, ya mañana justamente salimos a los distritos y a los eh, municipios para dejar conformada todas y cada una de las comisiones. Y luego venimos aquí a San Francisco, Las Guaranas, Pimentel y Castillo para también dejarla conformada. Esas comisiones van a estar encargadas de evaluar a todas las personas, el primero que pertenecen al partido y a los que son aliados de movimientos y pero también a todas las personas sin bandería política para ocupar las nuevas posiciones que vamos a tener en el próximo gobierno de Luis Abinader. Pues eh, ya nos convocaron justamente para el viernes para conocer el nuevo estado de emergencia que, que está solicitando el presidente Danilo Medina y ahí estaremos nosotros debatiendo, vamos a ver cuáles son las, los planes que tiene el gobierno, que de por sí tiene que ser en conjunto con el nuevo presidente electo Luis Abinader y con los nuevos congresistas que van a entrar el 16 porque, aunque faltan unos días, eh, pues ese estado de emergencia puede abarcar hasta después del 16 de agosto. Entonces, y el viernes vamos a conocerlo, eh, el Senado lo va a conocer en el día de mañana y nosotros en la Cámara de Diputados lo conoceremos el viernes. Entendemos nosotros que es una buena solicitud, ya que no es mentira que ha habido un rebrote de la pandemia del COVID. Y vamos a ver cuál es el plan que tiene el gobierno, porque si es para que aprobemos un estado de emergencia con los mismos resultados que obtuvimos ya anteriormente, pues yo no le veo sentido. Ahora sí, si hay un plan real y hay que cerrar el país por 15, 20, hasta 25 días y hacerlo de una vez por todas, pero mediante un plan real en consenso ya con las autoridades entrantes y las autoridades salientes. Bueno, realmente nosotros en esta oportunidad esperamos de que Exista eh, un plan realmente eh, que esté acorde realmente, tal y como manifestó, manifestó Frankie, con el rebrote que ha habido eh, de la pandemia, verdad, que, que ha resurgido eh, con fuerza, principalmente en Santiago, el Distrito Nacional de Provincia de Santo Domingo. De manera que eh, nosotros entendemos que el plan eh, aprobarlo debe incluir realmente eh, un plan efectivo de... de que debe ser consensuado entre el gobierno actual y el próximo gobierno, que se va a juramentar a partir del 16 de agosto, con Luis Abinader como próximo presidente.